Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Wilmar también se conectó por ahí. Aura Camila, bienvenida. Muchas gracias, gusto, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto ver a Claus aquí todos reunidos. Esta es como nuestra primera sesión eh, mixta, porque esta noche no solamente estamos desde nuestras casas, ¿no? Eh, presencia, eh, virtual, sino también estamos acá desde... Desde la sede del Crai USTA. esta noche estamos en la sede central con algunas personas que vinieron a acompañarme y pues también quisieron eh, pues vivir la experiencia de retornar a la universidad para esta actividad que es el, el club de lectura. Hola Cindy, bienvenida, no te había visto conectada, qué gusto ver que también llegaste. Entonces, esta sesión es especial porque eh, estamos, estamos en una acreditación mixta. Estamos desde las casas, pero también estamos aquí desde, desde el Cray. Entonces, como ven, estamos justamente en el club de lectura aquí del Crayusta. Entonces, es una, espacio, una, una eh, ocasión bastante especial porque desde el año pasado justamente no teníamos nuestra reunión en nuestras instalaciones. Entonces, es realmente grato estar de nuevo aquí con ustedes. Acá en el espacio físico, esta noche nos acompaña Esmeralda, nos está acompañando Connie, nos está acompañando eh, Eider, aquí también conectado, aunque detrás de cámaras, pero también está acá. Eh, entonces, qué bueno, qué bueno que, que podamos reunirnos de todas las formas, desde nuestras casas y también aquí presencial. Entonces, justamente, Connie, aquí presente, me gustaría que nos comentes si fue muy difícil para ti entrar o fue la cosa más sencilla. No sé, cuéntanos tu experiencia para que, digamos, si alguien más se quisiera animar a acompañarnos aquí presencial. Buenas noches a todos. Eh, no, pues, fue sencillo. Eh, yo vengo de Suacha, pero pues eh, fue muy muy muy pues fácil el camino de pronto pues por la hora no había así como tráfico, entonces bueno ya pues cuando llegué aquí eh, pues eh, me atendieron muy bien, sí eh, los los guardias de seguridad pues eh, sí muy eh, pues con sus protocolos y todo eso, entonces eh, ya cuando cuando ingresé eh, bueno, me pidieron la cédula, me tomaron los datos, me tomaron la temperatura, eh, hice pues todo el protocolo de eh, limpieza de pies, de manos eh, y pues ya ahí ya me, me dieron el ingreso. Entonces fue solamente pues seguir los protocolos y pues tener el, el permiso. Claro, sí. Uh -huh. y, y también es importante. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Eh, también si sí, decidimos como ah, que nos quieran acompañar en la sesión aquí en el club de lectura, aquí de forma presencial, tendríamos que avisar con tres días de anticipación. Digamos que esta semana la gente de seguridad fue muy bonita con nosotros y nos ayudó con el permiso el día de ayer. Pero como nosotros tenemos el club el miércoles, la idea sería avisar al menos eh, el lunes para nosotros poder pasar y hacer todos los trámites con el personal de seguridad y que ustedes puedan ingresar sin ningún tipo de problema. Entonces, súper invitados de nuevo para que asistan aquí de forma presencial al club de lectura, 7 de la noche. Eh, pues estamos mirando de pronto la hora para lo que es la forma presencial, porque para la virtualidad estaba perfecto, pero para la forma presencial habría que, que mirar algunos aspectos, sobre todo pues, por la situación en la que estamos. Pero... Eh, eso es una de las tantas cosas que quería comentarles Estamos presencial de nuevo Ya me gustaría entrar en materia ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo estuvo sus días? Cuéntenme ¿Cómo les pareció la lectura, el audio? Todo, quiero saber Todo, todo de esta semana de ustedes En cinco minutos, ¿quién se anima a contarnos algo? A ver, alguien ¿Alguien abre el micrófono? ¿O aquí en, la, aquí en la biblioteca? No sé. Pues en cuanto a la lectura, eh, la historia de hoy digamos que fue un poco distante de lo, de la temática del anterior. Creo que el único punto en común era el tema de la ciudad. Lo que hablábamos, digamos, en la sesión pasada, el tema de los espacios. Pero en cuanto a las ideas o la temática, sí fue totalmente, digamos, que diferente, tanto por los personajes como por las situaciones que se vieron en, en la misma historia, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que yo también noté muchísimo, ¿no? La, la, la lectura distó muchísimo de lo que habíamos leído la semana pasada. Tenía otras expectativas, de pronto, de. Pensaba, no sé, en mi imaginario, como que nos íbamos a inmiscuir más en la, en la cultura judía, no sé por qué tenía esa idea, como que íbamos a seguir como por ese corte, pero para mí fue una grata sorpresa, o pues yo no sé ustedes. Listo, dale, dale, Emeral, cuéntanos. Listo, bueno, bueno, primero, la semana pues estuvo dura, no mucho trabajo, muchas Yo estuve, digamos, ansiosa porque dijeron que lo iban a hacer acá, ¿sí? el, o sea, que el club de lectura iba a ser en la sede. Entonces, pues sí, estuve súper ansiosa, eh, contenta, ¿no? Pues chévere que pues haya venido gente, ojalá pues vengan más personas. Y en cuanto a la lectura, bueno, pues yo allí estuve distante, pero si ayer algo en común, pues no sé si lo pueda decir o no, si no se spoiler Pero entonces, eh, lo que hay en común es que como que todas las historias están siendo, eh, no sé si negativas, o sea, tienen un final... ¡Ah! que uno dice, no, pero pasó esto, pasó esto. Entonces, pues, eso es lo que he notado de la lectura. Eso, eso es una de las cosas interesantes. Esmeralda, Esmeralda está aquí comentándonos algo que, que yo también noté. No lo considero spoiler. De hecho, de, ya terminé la, la obra, <ríe> me confieso. Eh, pero siento como que eh, todas las tienen este como corte pesimista. Si no lo queremos ver... Desde, como en un término realista, no sé, porque la realidad es dura, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, y de hecho, una de las cosas que nos dice Eisner en su prólogo es que las historias son reales, las historias que nos está contando pasaron, que lo único que él está como dándole cierto tono de ficción es cómo se están contando y... Eh, los nombres, él, creo que nos hace la aclaración de que cambió los nombres, ¿no? Entonces, parece que sí tiene como esta esta visión, como una visión oscura, como enturbiada la realidad, no sé si de pronto eso es lo que nos quieras decir, o simplemente es como pesimismo absoluto. Mm, no, no, no, dale, sí, no, dale, Yo sí, sí esto ya creo que es algo turbio. No es pesimismo es que no, absoluto, no, sino que sí son todas algo turbio. Sí, exacto, yo ¿Sí? también creo que es así. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó? Ah, ok. Alguien levantó la mano. Adelante, Don Eider. Yo creo que son actitudes de los personajes, porque digamos, vemos que los personajes principales manejan como una arrogancia, como una... Es más, de la parte de la actitud de ellos, las cosas malas que suceden en algunos casos, que como se desarrollan Porque digamos, en este caso, que fue la historia del, del cantante, la señora pues tenía de alguna manera intenciones buenas, aunque interesadas. Pero pues no se puede negar que de alguna manera también eran buenas, ¿no? En cambio, el, el, el cantante, sí, digamos que él tenía una intención no muy buena. Tenía como que yo me voy a aprovechar aquí, voy a hacer plata y demás, ¿sí? es más de la forma como de las actitudes que toman las personas y pues cómo se desenvuelven en su entorno, ¿no? El, el, el Eider está tocando cosas interesantes, ya vamos a llegar para allá. Eh, es, me gustan estas primeras impresiones porque veo que tenemos como puntos de vista familiares, ¿no? Pero pues la idea es justamente empezar a ver qué es, qué es, qué, qué sí estamos de acuerdo y qué no estamos de acuerdo y, y qué hacemos con ese desacuerdo. Uh, vamos a leer aquí el chat porque no, no leí el chat um, Wilmar nos dice que esta semana estuvo corriendo Sí, el compañero aquí estuvo corriendo con los videos Algunos inconvenientes con su máquina Y Jenny Villalobos nos dice hola a todos Hola Jenny, bienvenida, qué gusto ver que te pudiste conectar Es genial como siempre vernos acá También veo a Diana Elizabeth Muñoz Qué gusto ver que estás con nosotros Al profesor Leonardo, de nuevo gracias por estar con nosotros Aquí tengo a Lucía Esmeralda, esto es, parece una psicofonía porque tengo a Lucía en el computador y tengo a Lucía a mi lado, entonces esto es un poco escalofriante. Eh, <risa> pero bueno, vamos a pensar que todo está normal. Uh, nada, bienvenidos a todos una vez más. Eh, quiero que empecemos justamente con esto, ya nos dieron algunos, algunos detallitos, pero no hemos entrado como en materia. Me gustaría saber... Eh, ¿qué es lo que les llamó la atención? ¿qué fue lo que más los impactó? porque hemos hablado del carácter hemos dicho que es un poco pesimista, oscuro pero quiero saber realmente de, este segunda, de esta segunda lectura ¿qué fue eso impactante? Eh, ¿eso que o bien despertó en ustedes el, como resentimiento o ira o nostalgia? no sé, cualquier sentimiento me gustaría que, que me contaran como que en la lectura de esta semana, en este capítulo, el cantante callejero eh, los hizo estremecer de alguna forma? Adelante, Jenny, cuéntanos. Pues realmente eso medio fue como, como pesar y rabia al mismo tiempo, porque el tipo, pues, no musito me dio palabra con la señora que hablaba y hablaba como loca, eh, le dio el dinero, se compró el trago, fue y se lo tomó en la casa, le dio en la cabeza a la mujer eh, y al otro día fue a volver por trago haciendo alarde que mejor dicho iba a ser como lo último, que se iba a volver lo más pro y el pesar que me da es que el bobo no tomó la dirección. Es como algo muy contradictorio, es como cuando, digamos, el agua se escapa entre las manos. Listo, entonces, eh, Jenny nos, nos dice aquí todo lo que les despertó la lectura, ¿no? Como ira, eh, nos dice que le dio ira, que le produjo como tristeza, como pesar, ¿no? Y sí, tiene como esta, toda esta clase de sentimientos. Gracias, Jenny. ¿Quién más nos cuenta qué le produjo o qué parte específica le impactó de la lectura de, de esta semana? Bueno, espérate. Eh, Camilo, levantó la mano. Adelante, Camilo. Pues digamos que más que un... ¿Qué? Una emoción que haya generado, me llamó mucho la atención, es el tema de cómo el ilustrador manejó la expresividad de los mismos personajes. Porque como lo que decía Jenny ahoritica que el man cuando llegó con la señora, digamos, no le estaba poniendo casi cuidado, no le importó, sí pero entonces el, el ilustrador en ese momento manejó muy, o sea, logró como mostrar ese sentir del personaje, ¿sí? la expresividad de los personajes ilustrados, ¿sí? de la imagen, me pareció muy, muy bien trabajada me gustó bastante. Listo, gracias Camilo. Tenemos aquí la mano levantada de Diana Elizabeth. Dale Diana, cuéntanos. Pues sí, fue como una mezcla de muchas emociones, porque cuando empecé a leer, pues me dio como, como tristeza. Yo, ay pobrecito, y me imaginé todo el contexto que hablábamos hace ocho días del Tenemen. Entonces dije, no, debe tener una, debe haber un trasfondo como muy duro. Pero ya cuando llega y la señora empieza a hablar, y veo que el otro como que no reacciona, me dio como esa mala impresión de el man es una porquería. Pero yo decía, no, voy a seguir leyendo y saber si sí o no. Cuando en efecto, pues pasa lo de la esposa, quedó como con esa tranquilidad de, tenía toda la razón, <risa> fue muy raro. Pero, y tengo como esa rabia ahí como, ah, oh, tenía razón, pero algo le tiene que pasar. La verdad, yo esperaba como, como que pasaran más cosas o mostraran más el lado negativo. Sin embargo, pasa muy rápido, hay un desenlace muy rápido. Sí. Y cuando me doy cuenta, pues le pasa lo del Erechzer y fue como una alegría de decir, sí, se lo merece. Pero sí me gustó mucho la historia. Sí, Diana nos está comentando algo que yo también sentí, de, probablemente ustedes también, y es que a, a comparación de la lectura anterior, esta fue muy rápida, ¿no? O sea, es, el audio inclusive en comparación es como la mitad de lo que teníamos el audio anterior y es una cosa que se, se, se desenvuelve en, en par patadas y probablemente uno como lector queda como con esa insatisfacción de algo tuvo que haber pasado. No sé si un castigo para el personaje o una redención o... Como que algo le queda faltando a uno, como nos dice Diana. Sobre todo porque deja unos, un montón de sentimientos sin resolver. Ya sea la tristeza, ya sea la ira, son situaciones que nunca encuentran solución. ¿no? Porque se da la, la, toda la escena irónica, porque para mí, de hecho, el relato se puede definir en esa palabra. Es una cuestión de ironía. Eh, todo es una ironía. Y, y quedan todas estas cosas como estos asuntos... Eh, pendientes que uno como que necesita saber qué, qué pasa después de eso, ¿no? Gracias, Diana. Entonces, creo que Crayusta es... es... Bueno, eh, mi impresión, o sea, mi emoción de la lectura, yo creo que reuní la de todos y se transforma en una indignación, ¿sí? porque es que me da rabia porque es que eh, me saca el mal genio, porque no estoy de acuerdo, ¿sí? Algo que sí estoy de acuerdo es con lo que decía ahí, de la forma en cómo se comporta el personaje, eh, también pues digamos eh, a mí me enojó mucho la parte de la traición del señor con la, con la esposa él no tiene una mala esposa la persona con la que la engañó se podría decir que aunque tiene sus intereses tampoco es mala entonces ahí es lo que dice, dice, tiene que ver mucho con las decisiones algo que me gustó mucho, mucho, mucho eh, son las, las imágenes ¿sí? eh, en la sesión pasada hablábamos que el tono sepia pues de pronto no era agradable que no sé pero yo creería que es por lo que es digitalizado el libro, pero no las imágenes son geniales. O sea, es la primera vez que en el club leemos eh, pues un libro de um, literatura pues gráfica, sí. Y y no, genial, genial las imágenes. Algo que también me, me causa curiosidad es que digamos el libro fue escrito hace mucho tiempo, pero uno mira las historias, sí, las consecuencias, todo lo que pasa y uno puede decir eso hasta sigue, o sea, las cosas siguen pasando igual, sí. Entonces es, es una historia que a pesar de antiguo, pues aplica y todavía, pues digamos, gusta, muere, por eso pues digamos, todo, todavía nos despierta emociones estando muchos años después leyéndolo. Entonces eso es algo interesante, la historia no muere, sigue viva, sigue viva, sigue viva. es muy bueno. algo que me gusta mucho y es, una de las características, digamos, de la literatura que llamamos canónica, es la que toca al espíritu humano. Y el espíritu humano permanece igual durante todas las generaciones. Entonces, es actual en el momento de su escritura y es actual en nuestro tiempo. Nosotros como lectores lo que hacemos es actualizar esa lectura, como traerlo a nuestro tiempo y medirlo con nuestra vara, que fue lo que hicimos hace ocho días, ¿no? Hasta que alguien dijo, como, un momento, tenemos que medirar el contexto de la narración. Y esto es algo que quiero que rescatemos el día de hoy. Muchas gracias, Esmenalda. Vamos con Geraldine, dale. Oh, bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen todos, pero el sentimiento que a mí me generó la lectura, y va muy con el comentario final de Esmeralda, es que me dio tristeza, pero porque eso se vive todavía. O sea, el maltrato, el alcoholismo y pues todos esos problemas sociales. Entonces ya, me dio fue como tristeza, más que otro sentimiento. Bueno, Gerald, esperemos que con la discusión de hoy puedan... Podamos resolver un poco estos sentimientos, espero, realmente. Pero, pero sí, ¿no? De pronto uno se pone a pensar y en perspectiva la situación es bastante triste. <risa> Gracias, Gerald. Eh, profe Leonardo, adelante. Gracias, buenas noches. Eh, pues yo, yo sigo insistiendo en la lectura desde la parte visual, la narrativa gráfica. Como bien lo han dicho, eh, frente a lo que decía una de las estudiantes, una de las participantes, el libro originalmente está hecho en sepia, ¿sí? no, no es por la digitalización, originalmente es una propuesta además gráfica muy particular, porque los, no sé si alguno conoció unas historietas que llamaban Pepino o, eh, o eh, Calimán, estaban hechas en sepia porque era más barato imprimir en ese color, pero pues Eisner no tenía ningún problema de impresión en ese caso, sino el él quiso hacerlo así porque era para dar también esa sensación como de, de tristeza, un poco lo que mirábamos la vez pasada. Eh, si uno mira la, la gráfica como hablaban hace un momento, esta parece un poco más limpia en términos visuales que la de la vez anterior, que la, sí, la lectura anterior, que como tiene esos rayados verticales, tiende a darse como una sensación de que todo es como gris, como en penumbra. Aquí lo que se ve es como el alto contraste, ¿no? También... Lo que yo leo es esa el tipo vive de noche de una manera y de día vive de otra, entonces se da el contraste en algún momento hacia la mitad de la narración cuando está bebiendo, ¿no? que está en su, en su propio tenement, en su propio apartamento, es todo alrededor es como oscuro y el tipo solo lo ilumina como la bebida, entonces es como ese escapismo. Eh, y, sus dos, y los dos mundos, ¿no? La, la, la calle, bueno, eso pasa mucho con los de artes ¿no? Como que tienen un do, doble vida, la vida en la calle y la vida privada. Pero entonces aquí como que el tipo no, no encaja en ninguna, ¿no? Eh, y pues sí, si uno lo mira desde esa... Eh, lo maniqueo, pues ahí tiene su merecido por, por tener esa actitud. Pero pues yo no lo miro desde esa perspectiva, sino más como esa evolución... Eh, temporal, sí, el tipo empieza en la noche, pero lo vemos iluminado, ¿no? Y acaba también como en la noche, pero sigue iluminado, o sea, el tipo sigue en las mismas, como que todo circula, esa reflexión sobre el ser humano, que, que no es blanco-negro, sino que es una situación, en últimas, la misma reflexión que, que en algún punto se generó hace ocho días. Eh, el ser humano y su, su destino, ¿no? Y sus decisiones que toma, y ese tipo de cosas. Eh, en términos emocionales, pues no, no pues a mí simplemente me, me fascina y disfruto leyendo historietas o leyendo en general entonces no, no tengo como esas eh, eh, respuestas emocionales eh, que parece fantástico escucharlas pero lo relaciono con lo contemporáneo y con la actualidad pues como le decía hace años leí esa historieta eh, y volví y la leía y no sé si donde ustedes viven pero por donde yo vivo que hay edificios eh, uno ve a los venezolanos cantando y algunos pocos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Eh, eso me pareció muy curioso, relacionarlo en términos de, de tiempo, la temporalidad, porque se está dando esa situación, pues no con el dramatismo del, del, del, de la historia, de esta historia, porque al final las frases finales hacen como referencia a eso, ¿no? Todas las calles son iguales, pero ninguna es igual, como que eh, la cotidianidad siempre será muy parecida, pero sin embargo todo sigue igual, pero nada sigue igual, entonces en ese sentido es como lo que veo de la historia y esa limpieza gráfica visual eh, es la que hace que uno lo lea tan rápido, ¿no? como que, que la cosa fluye, entonces eso también me parece fantástico en términos estéticos, gracias. No, profe, usted y sus comentarios de verdad nos, nos traen siempre cosas nuevas, cosas que por ejemplo yo probablemente no podría como ofrecer, como el análisis a la gráfica y eso me parece de verdad muy, muy chévere, muy nutritivo para estas sesiones, sobre todo porque todo este semestre estamos leyendo este tipo de documentos, ¿no? Ahorita terminamos con, eh, con el contrato con Dios y de una pasamos a hablar de manga y después pasamos a leer cómic. Entonces, que el profe esté aquí de verdad es muy provechoso para todos nosotros. Y estoy muy de acuerdo en, en lo que nos dice el profe de cómo, de cómo la situación se está actualizando. Él nos dice como cómo en el tiempo. Y yo también agregaría como a, a esto como que también se está actualizando en el espacio. ¿no? Somos, digamos, estamos tan lejanos de donde estaba ocurriendo la situación en, en, en la historieta, en la novela gráfica. Y acá el profe lo trae, él trae el caso aquí a Colombia. Entonces no es algo que solamente se perpetúa en el tiempo, sino también en el espacio. Eh, y eso de pronto es justamente una de las cosas que hace que, el, que esto se esté actualizando todo el tiempo que no pasa solamente en un momento y en un lugar específico sino pasa todo el tiempo y en todos los lugares entonces eso probablemente es una de las cosas que hace que esta obra sea como si no bien imperecedera que se actualice muy bien en el tiempo tenemos una última mano levantada por el momento y es de Juan Diego Piñeros cuéntanos Juan Diego Bueno, eh, muy buenas noches eh, yo lo que quería aportar era justamente, es eh, que quería recalcar lo que dijo el profe anteriormente, que a diferencia de la mayoría de libros que nosotros leemos, tenemos que aprovechar eh, como esas imágenes que nos quieren dar, lo visual, que es lo que cuando, cuando siempre leemos nunca tenemos, nosotros, pues todo no lo imaginamos. Y entonces a veces tenemos que percatarnos de algunos mensajes que nos quiere dar el autor justamente con sus imágenes. Por ejemplo, no sé si ustedes notaron que la cara de la esposa es la misma cara de la cantante, o es muy parecida. Y, su situa Entonces, y las situaciones de ella son también muy parecidas, como tú estabas diciendo antes, que el, es una historia muy irónica, porque la cantante quería, o sea, quería coger al al mamante como para escaparse porque el esposo le pegaba y todo eso, pero justamente él tiene una esposa muy parecida a ella y no lo quiere, no lo quiere dar a entender el autor con, con ponerles caras parecidas en una misma situación, que entonces ella no es cantante sino bailarina, ay yo sé, era bailarina pero me casé con usted y me arruiné la vida, entonces eh, debemos aprovechar esa es como lo que nos quiere transmitir el autor no solo con sus palabras sino con las imágenes otro ejemplo que se me viene a la cabeza es de la historia pasada que estaba lloviendo y entonces decía como que y era un día muy lluvioso pero lo ponía lo ponía en una letra que es la sensación que era como agua derramándose entonces eh, es, esos tipos de detalles son los que me parecen que que justamente hacen que estas novelas gráficas se diferencien a un libro cualquiera y que deberíamos aprovecharlo. Es muy cierto lo que nos está comentando aquí Juan Diego. Una de las cosas que discutimos en nuestra primera sesión era justamente que, que es, digamos, una de esas características que es específico de lo que estamos leyendo, y es que, y de hecho, Will Eisner también nos lo dice en el prólogo, y es como que esta forma de narración que él, que él ideó para, para esta novela gráfica exige que texto e imagen sean inseparables, sí, digamos, tienen que cohabitar para tener ese sentido, que el sentido que él quería dar, eh, pues solamente se logra mediante la conjunción de estos dos elementos, el elemento gráfico y el elemento narrativo, la parte, digamos, literaria, lo que, lo que podemos leer. Y, y justamente él lo hace, digamos, eh, Juan Diego nos nos, digamos, nos da un ejemplo, me parece muy bueno, que me, me quedó por comentar la, la semana pasada y es cómo la tipografía también envuelve al lector, ¿no? Como eh, lo que, justamente el ejemplo que él tenía, yo también lo tenía en mente, que era el agua derramándose por las letras. Eso es algo muy bonito y es algo que le suma un montón y, y que, digamos, no, tiene, no tendría sentido solamente, eh, digamos, leer el texto si no, si no se ve la imagen. Hace un momento alguien me decía por interno como solamente pude escuchar el audio de la, de la lectura de la semana. Yo le decía, no, es importante sumarle la, la, la lectura de las imágenes porque la imagen es importante. La imagen aquí es más del 50% de, de la hora, o sea, yo podría decir que es, no sé, un 80%, porque la imagen ocupa un lugar aquí, digamos, trascendental. Y me parece muy chévere que estemos aprendiendo, me incluyo, también a leer, digamos, esta nueva forma, digamos, de, pues, de lectura. O sea, suena irónico y suena redundante, pero es otra forma de leer. Y es una de las cosas que más me gusta. Cerramos con con con Connie. Eh, bueno. ¿Me escuchó? Sí. Eh, bueno, pues eh, la opinión que yo tengo eh, la relaciono mucho con un refrán que dice, Dios le da pan al que no tiene dientes. Y es porque pues todas estas personas que muestran en el TNM, pues de una u otra forma tienen una herramienta entendiendo a Dios como el proveedor de todas las cosas de los seres humanos. Eh, pues él les dio todas estas características, todas estas eh, eh, como cualidades para que pues eh, salieran adelante, digamos pues al cantante eh, pues tiene una voz y de hecho la esposa le dice que cuando ella lo conoció, él no cantaba ni nada, entonces de pronto pues con ella alcanzó todos esos sueños y con ella hizo todo, pero pues ella también ella pues no debería estar con una persona así, si ya sabe pues que es un borracho y todo eso, pues con un bebé y también estaba embarazada de otro bebé y eso, entonces eh, muchas veces pues la gente que pues que está en la pobreza o cosas así, eh, pues eh, diariamente se gana un buen sustento o eso, pero lo gastan en trago, lo gastan en vicio, lo gastan en todo menos en, en, pues en la comida para sus hijos, en lo que pues realmente eh, se debería usar el dinero. Entonces usan de pronto lo que les dio Dios para satisfacer de pronto sus necesidades eh, personales, dejando de lado pues eh, las personas que lo han ayudado, su familia y también eh, al mismo Dios. Connie, Connie esta noche tomó una posición muy radical, ¿no? ya fue directamente y dijo eh, la persona, esa persona está actuando de una forma que no debería, Ya se le están dando las oportunidades y no está haciendo algo provechoso con ellas, es algo así lo que nos está diciendo Connie, y me parece, de, de verdad estaba esperando que alguien dijera algo así, <ríe> porque este es el, li, el, el vínculo para la propuesta que yo les traigo, ya hemos aquí hablado de estas primeras impresiones y ya empezamos a meternos con los personajes meternos con las acciones y yo creo que en medio de todo hemos ido respondiendo un poco la pregunta que yo siempre traigo o sea, siempre traigo una pregunta siempre me hago una pregunta sobre la cual digamos intento que gire el, la sesión uh, yo tengo una pregunta antes si ¿Sí? si sí, sí el tipo no cantaba ¿Qué lo motivó a cantar? Porque el tipo era contable. Entonces, ah. Ah. algo tuvo que haber pasado. Muy buena pregunta y para allá voy, justamente. Entonces, gracias por esa pregunta. Sí, es, es, es justamente lo que también está vinculado con Connie. Connie nos está diciendo, esta persona está en una situación, tiene las posibilidades para mejorarla y no lo hace. Y Jenny nos está diciendo, ¿qué lo llevó a esa situación? Si él era contable, contador, no sé, supongo que es lo mismo, ¿Por qué terminó cantando? Y es justamente una de las cosas que quería que abordáramos esta noche. Aquí, digamos, la pregunta que yo traía para, para esta sesión es, ¿qué nos quiere contar Will Eisner? Es una de las cosas que yo más me pregunté para, para poder, digamos, venir a la sesión de la noche de hoy. Y es que no sabía, y me pregunté muchas veces, y leí muchas veces, y leí, y leí, y leí el... el el relato, muchas veces, lo, de verdad, yo creo que no había leído tantas cosas, tantas veces lo mismo en mi vida. Lo leí varias veces para tratar de responderme esa pregunta. Y para poder responder esa pregunta, recordé una de las cosas que, digamos, se discutió la semana pasada y fue el contexto. El contexto en, el, en la semana pasada. Digamos, nos salimos del contexto, nos salimos un poco a la discusión hasta que el profesor y, y Mari, digamos, como tenemos que aterrizar esto, tenemos que recordar esto para poder juzgar de forma adecuada a nuestros personajes y a las situaciones, ¿no? No podíamos juzgar a, a Frim sin saber cuáles eran las creencias que él tenía y no podíamos saber, eh, no podíamos tampoco juzgarlo si no sabíamos qué decía el contrato. A partir de eso dije, bueno, ¿cuál es el contexto de esta narración? ¿En qué momento, en qué, en qué época en especial está esta gente en este instante? ¿Dónde se está desarrollando esto? ¿no? Y hay una pista en la lectura y está en la primera página, en la primera frase, ¿no? Dice, en la década de los 30, en plena crisis económica, casi me lo aprendí de memoria de tanto leerlo, eh, a, empezaron a aparecer en las calles de los Tenements los cantantes callejeros. Ese es nuestro contexto. Entonces, no sé si alguien tenga idea a, a qué crisis económica se está refiriendo Will Eisner en esta primera parte. Esa, ese pequeña, esa pequeña frase nos está dando, considero yo, una pista importantísima de cuál es la situación que está, que está viviendo esta gente, cuál es ese periodo en el que están inmersas estas, todas estas historias, porque, digamos, si bien la, la, la historia del cantante es como la que atraviesa todas las historias, tenemos la historia de la cantante, tenemos la historia de, de la esposa de, del cantante, ¿no? Entonces, son tres historias casi, ¿no? Y todas tienen un final trágico. Aquí nos está diciendo, es la depresión económica del 29. Eh, no sé si alguien sepa algo de esa depresión económica del 29 que nos pueda contar a todos. Nadie. No, tranquilos, yo tampoco. Por eso, ah, alguien levantó la mano. Profe Leonardo, adelante. Ay, me parece interesante lo, lo que están reflexionando, porque cuando conecta uno las historias, pues eh, finalmente uno podría decir que, que toda la propuesta de esa novela gráfica es deprimente, ¿no? o sea, está relacionada con la depresión. Eh, la, lo que llaman la depresión o el, el crack de, del principio del 29 en los años 30 en Estados Unidos, aunque se dio en, en todo el planeta, tiene que ver con eh, el manejo que estaban haciendo de la economía, que empezaron como a generar la falsa sensación de que había muchísimo dinero circulando y no era cierto. Empezaron a manipular la, la bolsa de Nueva York fundamentalmente. Y eso hizo que el, el, el dinero real que circulaba como que se confrontara con, con las propiedades con lo que en realidad tenía la gente de riqueza y las rentas de, de los países, sobre todo de Estados Unidos, y resultó que, que eso era lo que ahora llamamos una burbuja. sí Entonces todos los precios de los productos que estaban manejando para venderlos en la bolsa para eh, comercializarlos bajaron muchísimo y la gente empezó a perder dinero y eso hizo que entraran en, en depresión no solo la depresión económica sino que estos tipos en esos en los mismos edificios que muestra a veces la historieta los rascacielos de Nueva York eh, Wall Street que es donde está la bolsa de Nueva York es un barrio que tiene como decir ese edificio de la de la 19 en Bogotá edificios muy altos entonces ahí están las oficinas de estos millonarios entonces se tiraban por las ventanas y, y se suicidaban y se, se disparaban en la cabeza. Y eso generó además todo un movimiento eh, estético en Estados Unidos, donde uno ve, por ejemplo, hay una película que está basada en una novela famosa, que son Las uvas de la ira. Entonces uno ve también estéticas que se generan parecidas a... Aunque esta historieta fue escrita en el 78, en 1978, 40 años después de eso, eh, de todas maneras, esas estéticas con ese tipo de, de imágenes, la ropa, la actitud de la gente, la ropa uno ve que está como gastada, todo eso es porque la gente acabó viviendo eh, literalmente en la calle. Entonces aquí vuelve a aparecer el personaje ese de la calle, ¿no? Están viviendo la calle y en la calle, porque son dos cosas diferentes. Y es como veo yo que cierra también la, la, esta historia, ¿no? Que nunca repetían la calle porque al final había muchas calles, entonces uno se pone a pensar, el tipo está perdido en la calle. De todas maneras, si él es contador, como dice la historia, y no hay plata que contar, pues por eso fue que le tocó cantar. Esa podría ser una opción. Sí, profe. Justamente yo creo que nos dio muchas, muchas, muchas pistas de cómo yo lo leí. Digamos, como siempre les digo, yo les comparto a ustedes la forma en la que yo lo leí para darle sentido, para poder organizar la historia pero no quiere decir que esa sea la forma auténtica. Ustedes tienen su propia versión. Yo les estoy compartiendo acá mi forma de lectura. Mi forma de lectura, ¿cuál fue? Ubicar el contexto. Ubicar el contexto. Ubicar el momento en el que esto está ocurriendo y cómo las situaciones que se desencadenan están unidas a ese contexto, ¿no? Eh, pero ustedes pueden, digamos, tener la interpretación que quieran. Si alguien tiene, digamos, una idea completamente diferente, Sería buenísimo que nos las compartiera. Mientras eso ocurre, vamos a leer el, el chat. Nos dice por acá. Ah, Mari nos dice que es la depresión económica del 29. Sí, que también se llama la gran depresión, que es muy vinculado con lo que nos está diciendo el profe, no, como que esta novela, en es, bajo esta lectura, tendría ese, tín, ese tono, ese tinte depresivo. Y Dice, cuentan las leyendas que la gente se suicidaba de los edificios. Esa es una cosa... Hola, Jason, David, bienvenido. No importa que sea el primero, esperemos que no sea el último. Bienvenido desde aquí en adelante a todos. Entonces, no te preocupes porque sea el primero. Entonces, si tienes cualquier duda, levantas la mano y la, y la solucionamos. Entonces, Mari nos decía que la gente se suicida desde los edificios. De hecho, ese es un tema muy común en películas y demás, esa, esa crisis del 29, ustedes pueden encontrar referencias en los Simpsons, en los hombres de negro, en todo, en todas partes, digamos, de la, del imaginario americano, es, es un momento muy fuerte y no solamente americano, como nos dice el profe, inició por allí, pero esta, esta crisis se extendió por todo el mundo. Eh, en esa crisis se perdió el empleo, es una de las posibilidades de que nos está diciendo Jenny, durante esa crisis económica el personaje, el cantante callejero se quedó sin empleo, es una de las lecturas que podemos dar, ya podemos darle un momento a este personaje, ya no está él calla, cantando en las calles porque sí, ¿no? no está simplemente eh, desaprovechando sus talentos, hay una razón por la que está haciendo esto, entonces esa es una de las cosas que podemos decir, eh, hola Jennifer, también súper bienvenida, qué gusto verte que estás acá. Cualquier cosa que tengas dudas y como, como le dije a Jason, puedes eh, levantar la mano. Intentaremos solucionar las dudas que tengas. Eh, eh, eh, para que el para lo que podemos hacer es compartir el, el link de WhatsApp para que ustedes se agreguen si no están todavía en el grupo del WhatsApp y allá pues se pueden enterar de cuáles son las lecturas que tenemos y las lecturas en voz alta. Claro que sí. Mientras tanto, Jason nos dice, la crisis de los años 29 fue un momento dramático y triste en la sociedad de Estados Unidos. No he leído la historieta, pero leo mucho manga. No, llegaste justo en el momento, en este momento estamos leyendo... Eh, Contrato con Dios es una novela gráfica, la primera de nuestro, de nuestro primer ciclo de lectura. En el segundo ciclo vamos a leer eh, All You Need Is Kill, que es un manga. Y en, la, en el último ciclo vamos a estar leyendo el cómic de Sandman. Bueno, no todo el cómic porque es bastante largo. Tendremos que elegir entre todos qué vamos a leer de, de Sandman. Eh, pero sí, efectivamente, es un momento dramático. Pero... Para, para no ponerlo solamente en mis palabras, como siempre yo traigo ayudas audiovisuales, es un video súper, súper corto. Ah, bueno, puse el video antes, después de la frase, pero ya vamos a ver el video. ¿Por qué toda esta, esta palabrería sobre el hombre y el contexto? Hay una frase de un escritor español que es José Ortega y Gasset, que dice, Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella... Es decir, a la circunstancia no me salvo yo. Y es muy curioso porque yo lo último que pensé fue encontrarme con esta frase. Eh, fue casi como serendipia, ¿no? Un encuentro no buscado, pero feliz. Fue eso, esta frase. Eh, yo estaba leyendo algo y me encontré con esta frase y dije, perfecto para, la, para el club de lectura. Y creo que esto, esto nos puede ayudar mucho para entender todo lo que está pasando. Porque probablemente las acciones de los personajes quedan como... Eh, indescifrables, era una de las cosas que decíamos, ¿no? Pero si vemos, si vemos todo lo que está ocurriendo, el momento en el que él se encuentra con la cantante, el momento en el que él sale a tomar, el momento en el que él llega a su casa y en el momento en el que él termina pues eh, de nuevo en las calles. Si lo vemos bajo esa luz, puede que las cosas, nos, nos tengamos un poco más de entendimiento sobre toda la situación, ¿no? Este personaje y todos los personajes de, de este capítulo, de este relato de Contrato con Dios, el cantante callejero, son ellos mismos y son sus circunstancias, ¿no? No solamente es el personaje y no solamente es su acción, es su acción en un contexto y es su acción en un espacio, cómo se está relacionando este personaje con su espacio y cómo las circunstancias mismas lo están definiendo a él. Y de pronto hayan cosas que están fuera de su control. No digo que así sea, yo no estoy defendiendo a ningún personaje, pero puede que así sea. Entonces, para ver un poco más del contexto, ahora sí, les tengo el video. Un momento, segundo. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó en al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo, se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa, solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad de crédito se daba una cota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo, Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa, quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable, una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores, entonces los precios cayeron, los inversionistas del común no sabían qué pasaba, de un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido, seguían llegando órdenes de venta, ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de 25 mil millones de dólares, cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la gran depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Como la mayoría de los países tenía fuertes relaciones con Estados Unidos, la gran depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt, puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía, pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas, y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. no es ustedes, pero yo creo que el video pues si sí nos da un contexto que era muy necesario, ¿no? y es ver justamente es como, bueno ¿por qué este hombre por ejemplo se ve tan delgado? No sé sea, si ¿sí se fijaron pero en la escena en la que él está con la cantante se le notan las costillas y eso no es gratis la ropa es, la tiene sucia rota, ¿no? Eh, la misma mujer se ve digamos demacrada, ¿no? alguien por aquí habló, vamos a ver ¿No? Ahí abrió. Ah, alguien levantó la mano. Uh, adelante, Jenny, cuéntanos. Hay algo que, que me causa como, como impacto y es que di, dijo el locutor o el narrador, mejor, decía que en ese momento le pintaban a la gente que iban a tener ganancias en muy poco tiempo. Y es algo que se vio hace mucho, bueno, tampoco mucho, para hace para unos para años con esa pirámide. Entonces podemos ya, decir que los banqueros son una pirámide pero legalizada. Esa es una cosa, no, eso es muy real. De hecho hay gente que está exigiendo una reestructuración económica porque se han dado cuenta de eso. Si en este momento todos, yo aquí solamente estoy hablando de hechos, no estoy incitando a nada, Renuncio públicamente a cualquier acto revolucionario, pero si todos sacáramos los ahorros y el dinero de los bancos, los bancos no tendrían cómo responder. Los bancos no tienen ese dinero de forma real. Ese dinero, como nos explicaba el video, es un dinero casi imaginario. ¿no? Si todo el mundo retirara sus ahorros, los bancos no tendrían los fondos suficientes para responder eso. Una, es una lectura bastante interesante. Muchas gracias, Eider. Eh, adelante. Justamente, digamos, eso fue lo que pasó ahorita y que hace poco con el tema de las acciones de GameStop, que un grupo de personas en la red social que se llama Reddit se pusieron de acuerdo para empezar a comprar las acciones de esta empresa que ya estaba por liquidarse, que se llamaba GameStop. Eh, ellos simplemente dijeron, no, vamos a liquidar, vamos a empezar a vender nuestras acciones, pidieron eh, un préstamo y las personas en Reddit se dieron cuenta de eso y empezaron a comprar acciones para sobrevalorarlas y después simplemente las personas que, que las compraron vieron que se empezaron a incrementar su valor y después las personas encargadas, digamos, que de responder por el dinero de esas acciones se vieron, digamos, que maniatados porque ya se había salido de sus propios fondos, ¿sí? Y empezaron a empe las personas que ya habían invertido en bolsas desde hace años diciendo no, esa es una competencia ilegítima, que no sé qué, y empezaron a discusión, pero ¿por qué ilegítima? Si estamos manejando las mismas estrategias que ustedes están manejando. Ahorita que hay una pelea por eh, competencia desleal, todo el asunto, digamos que es un contexto que Justamente, las se están volviendo a ver nuevamente. Eh, una de las cosas que me parece, volvemos a lo mismo, es como que se supone que los historiadores contemporáneos dicen que la historia no es cíclica, la historia es una construcción y la historia en todo su tiempo tiene unas construcciones diferentes. Pero parece como que es el, el viejo adagio de que el que no está, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, como que toma más fuerza todos los días. ¿No? Y eso es una cosa que me parece muy interesante. Pero bueno, eh, muchas veces, Eider, sí, es que yo creo que existen muchos ejemplos de, de cómo justamente el sistema monetario, el sistema económico, está mañado de muchas formas. Y cuando se intentan justamente, pongámoslo en los términos muy actualizados, hackear ese sistema es cuando se empiezan a ver los riesgos de construir una sociedad alrededor de esas bases tan rígidas. Y en este caso de nuestra narración, se ve, se ve, digamos, de forma, imagínemoslo de esta forma, en el video nos lo mostraban como un panorama general, nos lo mostraban como la generalidad. La bolsa, eh, perdón, la gran crisis generó desempleo. La gran bolsa, eh, la gran crisis generó eh, que los bancos cerraran pero acá en este caso no estamos en lo general, estamos viéndonos a un caso particular, nos vamos a algo específico, aquí estamos viendo una cara de toda esa tragedia, estamos dándole una cara a las a los, a los, mmm, consecuencias de esa ruptura, no estamos simplemente yéndonos a datos, cuántas personas perdieron el dinero, nos estamos yendo a ese caso específico, le estamos dando un rostro a, a esa tragedia, entonces eso es una de las cosas que a mí me parece importante, que no digo que así sea, pero creo que Will Eisner de alguna forma quería rescatar un poco esa, esa, esa, esa realidad que nos está contando, una historia particular. Um, esto es una de las cosas que yo creo que probablemente Will Eisner tenía dentro de sus propósitos. No digo que sea ese, no digo que sea el único, pero probablemente sea una de, esa, una, una de las cosas que él quería contarnos, darle un rostro a... A, a esa historia a, a ese digamos ese hecho mmm, histórico darle un rostro específico profe leonardo adelante estaba mirando el pues toda la, la información que, que estamos manejando ahorita y pensando en la historia y en el personaje eh, y ahí está como esa doble connotación de la depresión porque si uno mira el perfil del tipo, es un depresivo, ¿no? Que se, se canaliza por medio del alcohol. Pero, pues, sí podría uno justificar que tiene montones de, de cosas que lo están presionando. Y, y llega a ese punto, ¿no? Donde está perdido, perdido a todos los niveles, ¿no? Se, el tipo se, se diluye hasta en el alcohol mismo. Por eso le dice la esposa que se está acabando la tumba. Pero hay un dato, que, un dato oculto sobre la, la novela gráfica que me parece interesante manejarlo ahorita antes de que acabemos la sesión, eh, la hija de Will Eisner murió antes de, de que él cuando él estaba haciendo eso. Y esto es como una obra que le permite el canalizar la depresión, pero esa, ese dato casi no se conoce. ¿sí? El tipo ahí está proyectando también su propia depresión personal. Uy, ese dato está súper interesante. Me parecía haber leído algo, no sabía cuál era el asunto, pero sí había leído sobre esa forma terapéutica, digamos, para sobrellevar lo que está sintiendo en ese momento que, que él utiliza en el arte. Y eso me parece buenísimo. Hay una hay una frase, creo que es de, de la princesa Leia, fallecida, <risa> de Catherine Fisher, que era como, toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Y aquí, digamos, es un ejemplo muy bonito, ¿no? Tomar esta, estos sentimientos y el cómo los está convirtiendo en algo que es una cosa impresionante. Una de las, digamos, yo lo pienso muchísimo y digo como la lectura, digamos, de forma hacia vuelo de, de pájaro, de forma muy rápida, es de 10 minutos. Tomándolo con más tiempo, pues, podemos tomarnos mucho más tiempo detallándonos muchas cosas. Pero es impresionante cómo en este espacio de páginas, presenta muchas cosas, hay muchas cosas que de pronto cuando la leemos una primera vez, una segunda, una tercera, no encontramos. Pero cuando nos sentamos entre todos a discutir es cuando empiezan a ver esas cosas, cosas que de Jenny que yo no había visto, el profe por supuesto trae muchísimas cosas que yo no sabía y probablemente de alguna forma yo esté iluminando sus propias lecturas y este, ese trabajo tan impresionante Will Eisner lo hace en, un, en unas páginas muy muy poquitas, ¿no? O sea, son muy pocas páginas para todo lo que está ocultando. De alguna forma, inclusive, eh, yo lo, me puse a ver un poco como cuáles eran de las consecuencias de la Gran Depresión y me encontré con los Hoover bills que son villas de ciudadanos estadounidenses que, como nos decía el profe, se quedaron sin hogar y ellos, como las invasiones que hemos visto, digamos, que todos hemos visto en esta ciudad, Hicieron barrios de invasión y ustedes se ponen a mirar estos Hoover Bills contra estos tenements y es una realidad que uno dice, pues pucha, esto sigue pasando. Probablemente no allá, pero es algo que se está viendo todavía y, y son cosas que probablemente no los vemos de forma inmediata, pero que él de pronto sí representó sin que nos diéramos cuenta y lo hizo de una forma súper, súper magistral. O eso pienso yo. De, la verdad estoy muy, muy, muy enamorado de esta obra. Me, me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, aquí nos dice Jenny. Como Walt Disney con sus historias de princesas. Él no tuvo mamá y la mayoría de las princesas de sus películas tampoco la tienen. Esa es una de las cosas. Um, se supone, es, pues, la verdad no, no, no sé qué tan cierto sea. Yo soy más de otra corriente de lectura, de literatura. Eh, pero la, la misma, la misma eh, escritura y la misma creación está presentándonos la mente del autor. Y es muy cierto lo que nos está diciendo el profe. Esto sí puede que no nos esté demostrando lo que él cree, lo que él piensa, cómo él ve el mundo, pero sí nos está demostrando cómo está lidiando él con sus sentimientos. Y de pronto sí nos está mostrando, sin que él quiera, inclusive, eh, así como Walt Disney nos muestra, inclusive de una forma inconsciente, algo que le hace falta, una, algo que tiene que exteriorizar. Por acá nos dice, ¿dónde puedo consultar o acceder al contrato con Dios y a la futura lectura? Permíteme un momento, porque justo en este momento no inicié sesión en WhatsApp web. Siempre lo hago, siempre tengo el WhatsApp abierto. Y esta noche, como estoy en otro lugar, no lo hice. Para compartir por el, el enlace, por el chat del, del Meet, compartir el enlace para que quienes quieran Quienes todavía no hagan parte del grupo de WhatsApp del, del, del club de lectura, pues se puedan unir. Un segundo, ya lo estoy haciendo. Me disculpo, acá está. Para, para, para eh, Jason, que es quien, me, es quien me está preguntando. Bueno, ahí Jenny nos está compartiendo, creo que es uno de los enlaces de la, de la lectura. Eh, ya está en el chat del Meet eh, el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. Allí nosotros compartimos las lecturas en voz alta, compartimos eh, el material de lectura, nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas. Entonces, Jenny nos compartió los dos links a las carpetas y yo compartí con ustedes el enlace a la, al grupo de WhatsApp para que se puedan conectar. ¿Listo? Uh, como siempre, me gustaría que le llenamos en voz alta. Tenemos dos minutos. Entonces nada, lo dejaremos aquí por el día de hoy Muchísimas gracias a todos por conectarse De verdad para mí esta horita Creo que a veces no es suficiente Pero sí quiero que respetemos eh, pues los horarios Digamos, es, es una cuestión de respeto por, por todos eh, No se vayan, como siempre, por favor, no se vayan Siempre yo traigo con ustedes la lectura, nuestro susurro Recuerden que ahora también estamos en TikTok entonces, pues, pueden buscarnos como arroba crayusta Bogotá. <ríe> no, no no, podía irme sin hacer el, sin llamarlos a que, a que consulten eh, nuestra red social. No se vayan, también recuerden lo que les había comentado. Este semestre voy a ser muy canzón con el asunto de mmm, la encuesta, todas las, las sesiones. Y además, por a la foto. Entonces, me gustaría que eh, prendan sus cámaras para yo poder verlos. Y aquí tomar la foto no sé quién se anima, enciende su camarita, aquí tomamos la foto, ahí está Jenny, ahí está el profesor Leonardo, está Mari, Mari hoy no nos habló, está Diana, está Sebastián, está, bueno, aquí van, van encendiendo todas las cámaras. Entonces yo cuento tres, porque hace ocho días todo el mundo, eh, como que no, no, no estuvo así muy contento, porque no posee, no posaron, entonces yo cuento tres, para que todo el mundo eh, haga caritas. <risa> ¿Listo? Entonces, vamos a contar. Uno, dos y tres. Muchísimas gracias. Ya también en el chat de la reunión les dejé el enlace a, al formulario para que ustedes me ayuden allí contestando las preguntas, como siempre. Eh, para mí de verdad es muy, muy, muy, muy, muy necesario, muy importante conocer sus opiniones, sobre todo lo que los aspectos que les pregunto allí eh, para poder mejorar. Esta es realmente la, la principal función. Por ejemplo, el horario me lo comentaron, por eso estoy como corriendo con el cierre. Nada, nos vemos dentro de ocho días. Recordemos nuestra siguiente lectura es el súper. La van a encontrar en la carpeta. Es muy entretenida. Y creo que les va a dejar como el mismo sabor de boca que eh, el de esta semana, sin más spoilers. Eh, ay, no, esperen, me, iban, me iba a ir, si ¿sí ven? Me iba a ir sin el susurro. Les voy a poner pues el susurro y... Lecturas para susurrar al oído Narcisa, de Luisa Valenzuela Como quien mira por la ventana del bar, miro la ventana El tipo que me ve desde afuera, entra para interpelarme Me gustas, lo mismo digo ¿Yo también te gusto? Nada de eso, me gusto yo me estaba mirando en el reflejo. Club de lectura del Cray Usta, Don Quijote Rockstar. Bueno, nuestras lectoras invitadas esta semana, aquí presentes, fueron Esmeralda Garzón y nuestra compañerita Geraldine Geraldine Numpaki. Entonces, aquí presentes para que disfruten de sus voces. <risa> Nada, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos dentro de ocho días. Lean mucho para el sábado. Confío que ya tenemos el próximo audio. Un abrazo a todos y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Aura.